Bien, buenos gracias, días, Yerjan. Gracias, gracias, Amado, Fulvio, Francia, todo el equipo de producción. En el día de hoy quiero tratar un tema espinoso. Agárrense los cinturones, sí, amárrense tema, los un cinturones. Un tema muy espinoso para la República Dominicana. Se encendió en la luz. De la opinión que voy a dar. Ojo, lo, lo que voy a decir ahora, voy a presentar unos datos estadísticos, y luego voy a dar <risa> mi opinión de lo que es. Mi opinión. No tiene que ser así. Usted toma lo que usted entienda y déjalo otro. En el mundo entero se está eh, notando el crecimiento, eh, el golpeo del COVID-19, el coronavirus. Vemos, ya ahorita adelantaba unos datos, de que en totalidad más de 8 millones de personas se han contagiado del COVID en menos de 6 meses. 443 mil muertos en todo el mundo. Imagínese eso. Usted se imagina 443 mil gente muerta. Póngalo en un solo sitio e imagínenselo. Estados Unidos, si pudieran colocar la, eh, Giovanni, lo que te mandé para, para irlo poniendo por países para que la gente eh, pueda observarlo de primera mano. 116.963 fallecidos solamente en Estados Unidos, que comenzó ayer a golpear a ese país. Ellos que dijeron que estaban preparados, miren lo que le pasó a, a una de las naciones más poderosas del mundo. Brasil, eh, no, el, el, el arriba, el, yo quiero el mapa, donde se ven, aunque ahí se ve en, en orden, ¿verdad? Pero podemos, para que le demos un paseo por los países... Vamos a, a Estados Unidos, si pones el cursor encima de Estados Unidos, ahí te viene, mírenlo ahí. Ahí habla de 2.137.000 y pico de infectados en Estados Unidos y 116.963, mira que usted lo está viendo online, fallecidos. Pero en Brasil, abajo, en América del Sur, en Brasil, abajo, ya yo sigan para abajo, ahí, eso es Brasil, mil 45.241 fallecidos. Casi un millón de contagiados. Pero en Reino Unido, váyanse a Europa ya, esa parte negra que se ve en Europa arriba. Vamos a hacer un paseíto. Eh, no, a la izquierda, a la izquierda, arriba. Ahí, Reino Unido. Miren el Reino Unido. Estabas en Reino Unido. Eh. Eh, bueno, 41 mil a la, a la izquierda, a la izquierda. Bueno, no. vamos, vamos a dar lo, los datos. 41.969 muertos en Reino Unido. En Italia, en Italia, 34.405 muertos. Al lado de Italia, a la, a la derecha de, de España. En Francia, 29.000 muertos. Oigan, oigan los países que estamos mencionando. <coughs> Hemos hablado de Estados Unidos, de Brasil, de Reino Unido, de Italia, de España de Francia, y vete a la India, eso es allá, debajo de, de, de China, en la, en la parte derecha, eso, eso negro que tú ves ahí, en la parte derecha de, del mapa, que es la India, allá en el fondo a la derecha, muchachos, ahí, eso es la India, que hace apenas dos o tres días tenía siete mil y pico de muertos, hoy lleva once mil tres muertos, 12 mil muertos prácticamente. Mañana esa cifra va a estar... En, en, en casi, casi eh, 13.000, ustedes lo van a ver Rusia, arriba la grandota, arriba 7.247 muertos, después de tenerlo totalmente controlado pero Suiza esa ustedes no la van a encontrar porque es muy chiquita en, en Europa Suiza, con apenas 8.500.000 habitantes 1.954 fallecidos Perú Perú, allá en América del Sur, en el sur, 7.056 muertos. Perú. Ecuador, 3.970 muertos. Estoy hablando de los muertos. ¿eh? Chile, 3.383 muertos. Colombia, 1.800 muertos. Argentina, 878 muertos. Y la República Dominicana, 615 muertos. ¿Cuál es mi planteamiento? Que en virtud de todo esto que nosotros estamos viendo, que no es la República Dominicana, que aún quiere decir que se le ha dado un manejo político, ciertamente el, el, el ministro de Salud Pública, como cabeza como que se le va la guagua, debió ser destituido por, por todas estas eh, incoherencias que dice. Ahora bien, en sentido general, si quitamos las pasiones políticas, político, ustedes se van a dar cuenta que aquí se le ha dado un buen manejo a eso. Lo que pasa es que, como estamos en campaña electoral, siempre las cosas se van a manejar como desde el punto de vista de que cada quien lo quiera coger. 615 muertos en la República Dominicana, un aumento muy significativo a partir de la, del mes que tenemos abriendo la economía. Que yo considero? Que las elecciones, las elecciones debieron ser pospuestas. Atención, Génesis, así, Ese Es el objetivo. Si tú me dejas, porque yo estoy presentando datos que tú no puedes refutar. Lo puedo refutar. Tú no puedes refutar todo. nada, porque yo te estoy refutar Todo verdad, lo puedo no refutar. Tú lo que estás metiendo miedo sí. en una línea política sí. para que las elecciones no se sí. den el 5 Está de bien. julio, porque no le conviene. Eso es todo. En la historia democrática de la República Dominicana, te estoy diciendo que no, que no, lo va, no puedes refutar nada. En la, la única vez, por ejemplo, o la vez que hubo mayor abstención fue en 1990 en elecciones presidenciales con un 60% de participación, un 40% de abstención. Había que ver qué pasó ahí. Yo no lo he estudiado eso, qué pasó ahí, si era que había desinterés, pero no había nada que pudiera afectar, por ejemplo, nada de salud que afectara el interés de la gente. Ahora, ahora, el país y el mundo nunca había enfrentado una situación así. ¿Adivinen qué? Es natural que vaya poca gente a votar. Entonces, eso pone en riesgo la participación de la gente, y si se quiere, y usted lo ve así en Derecho Constitucional, usted está eh, medrando eh, la participación de ese derecho, porque hay gente que no va a ir a votar, hay gente que no, que no se va a tomar el riesgo de ir a votar, y que yo considero que en función de eso, para que mayor gente pudiera participar y sea más democrática en las elecciones, debieron ser pospuestas, Igual que yo considero, lo voy a tratar eh, eh, eh, posiblemente el lunes, igual que el inicio del año escolar, que tampoco debe iniciar. No pueden jugar con eso. Las elecciones debieron ser pospuestas para finales de año o para principios del próximo año. La Constitución lamentablemente no lo prevé eso. No lo prevé, pero ¿qué, debió, qué debe pasar? O hay dos opciones, o continúan la gente que están. O se pone una junta gubernativa como allá en 1844 no sé no me importa tampoco si, si, quién, quién se queda o quién siga eso no me interesa lo que estoy diciendo es que posiblemente tengamos la abstención eh, el mayor eh, grado de abstención eh, eh, en la historia democrática de la República Dominicana ¿por qué? por la tozudez de nuestros políticos debieron ser pospuestas las elecciones no se va a acabar el mundo y el que va a ganar hoy gana mañana si sí, es ciertamente que tienen el, el, el, el favor del pueblo. Entonces, ¿con qué quiero decir con esto? Para concluir, aparentemente se van a llevar a cabo las elecciones y estaremos viendo posiblemente, porque esto es un vaticinio, ¿verdad? esto es un pronóstico, posiblemente estemos viendo la participación en elecciones presidenciales más baja de toda la historia democrática de la República Dominicana por debajo, por debajo del 60%. Y cuidado si no llegamos al 50% de la participación del electorado dominicano, lo cual sería penoso para la democracia de la República Dominicana. Bueno, gracias, eh, Yerian la antigua, por tu comentario. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con más contenido de, de mañana. No se vayan.